soy yo, una de las Cecilias Barrio Nuevo que hay porque hoy me comentaron que existía otra y yo he descubierto ya como dos más. Eh, soy programadora del Festival de Cine de Mar del Plata en este momento y desde hace ya tres años a la fecha eh, estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, soy de Córdoba de Argentina. Posteriormente hice un máster en Cine Documental en la Universidad Autónoma de, de Barcelona, ahí estuve viviendo dos años y dentro del Festival de Cine de Mar del Plata, es como que logré plasmar de alguna manera actividades que venía realizando desde los 18, 19 años, eh, relacionadas con la programación y la gestión cinematográfica. Y dentro del festival, además de trabajar con los otros programadores en la parte de competencia, trabajo específicamente con lo que es eh, darle un poco de visibilidad a el otro cine. Los momentos de crisis siempre provocan cambios, creo, ¿no? Si, alguien, si las personas lo saben capitalizar. Y es probable que decir, si no se puede hacer un tipo de cine determinado, pues se puede hacer otro, que es un tipo de cine que siempre se puede hacer, pero quizás se le presta más atención en los momentos de crisis o donde hay como falta de subsidios por ahí. La vida de un programador. Somos seis programadores y un director y un coordinador de programación y en el día a día lo que hacemos es mirar las películas que llegan vía página web y que la gente las envía por correo o por link y luego gestionar, hacer trabajo detectivesco de investigación y bucear, bucear, bucear y mirar, mirar, mirar e ir encontrando las películas que nos llaman la atención y en base a eso también decir, a ver, ¿qué ciclo se puede ir configurando para este año? Como dice Raúl Perrone, que es un director argentino de la nueva vieja escuela, eh, hay que hacer cine como se pueda y exhibirlo como se pueda. No, es decir, hay que, hay que hacer. Creo que la manera de poder mostrar es hacer también. Y si la primera no sale también, pues hacer otra. Y si no te aceptan en un primer festival, mostrar en otro. Y también pensar que hay como lugares alternativos desde los que se accede también. Y creo que lo más importante como para que salga la luz son las redes. Las redes entre las personas que están involucradas dentro del de país cine, ¿no? El, el material tiene que circular, que se tiene que ver, que, que tiene que exhibirse. Prefiero una sala de cine toda la vida y preferiría que mis películas si las hiciera en este momento se vieran en una sala de cine creo que es el ámbito ideal y, y, pero creo que si no es posible siempre ver cómo se pueda y si es en el ordenador, en el ordenador y si es eh, online, online y si es en un DVD que anda circulando, en un D que anda circulando creo que está bien que se hacen las películas para que se vean, el cine sin El Espectador no está completo entonces las películas se tienen que ver y si las posibilidades no están oficializadas pues tienen que surgir otras posibilidades más alternativas eh, las aulas generan camadas generan espacios donde los, las personas más o menos como, con intereses comunes se reúnen por decisión propia a compartir algo a aprender y a dar también entonces sí que me parece que las universidades son semilleros es, son súper importantes uno solo en su casa no sale adelante. que me gustaría transmitir de alguna manera es no rendirse, no vencerse, no venderse, seguir adelante con los proyectos propios, eh, buscar trabajar en equipo. El equipo es lo único que puede salvar de todo tipo de situación y más aún en situaciones de crisis.